Si te enfermaste, no es por casualidad. Tu mente, cuando no puede resolver un conflicto, se lo deja al cuerpo. Y el cuerpo resuelve a través de una enfermedad. La enfermedad en sí es una solución positiva para el cuerpo y para tu mente. El encontrar el por qué te enfermaste, a través de cambiar el comportamiento que te llevó a enfermar, esa enfermedad no volverá. Muchos de estos conflictos están en nuestra niñez. Se le llama el conflicto programador. Cuando uno es niño, y recibe un acontecimiento traumático, no se enferma, pero se prepara. Cuando uno es adulto y le vuelve a pasar la misma situación, se enferma, ya que el cuerpo está preparado y este se llama el conflicto disparador. Hacer una biodescodificación te puede servir para encontrar el motivo de la enfermedad y solamente con conocer el motivo puedes tomar un acto correctivo que haga que esa enfermedad desaparezca. Si quieres saber más sobre biodescodificación, súmate a mi canal.